Hola amigos, estamos en directo, siempre voy a redirigir lo que vosotros y yo para que todos los que están por aquí recibiendo el enlace puedan acceder directamente. Vamos a hacer aquí copia-pega, aunque okay, ya sé que muchos de los que entráis venís directamente por, por la notificación del propio YouTube. All right. Vamos a ver... Normalmente, vale, pues ya está, hecho. Ya deberíais poder entrar desde el enlace peperromera.com barra directo. Vale, eh, bien, estos segundos siempre son para mí solos, en momentos de introsión en los que yo, pues, estoy solo en el aula. Esto me recuerda cuando daba, cuando daba formación online o oh no formación online no formación presencial y, y yo llegaba el primero o sea tuve de cada, de cada grupo o sea normalmente esto no me pasaba porque casi todos casi todos mis grupos de alumnos han sido muy buenos y muy respetuosos pero tuve, tuve un curso una promoción que de verdad eh, eran eran lo peor pero lo peor eh, lo peor con diferencia o sea venían súper súper tarde y les daba absolutamente igual aunque como siempre digo eso era más culpa mía que de ellos, porque supongo que en, eh, eh, no, me supe, no me supe plantar al principio y fueron cogiendo confianza confianza y al final pasó lo que pasó. Hola Gaby, buenas. Hola Raquel, bienvenida. Bienvenidas. Eh, Ramón, Carlos, Santiago, Bea, bienvenidos. Oye, ya os voy cogiendo cariño y todo, ¿eh? Qué locura es esta. Hola Paco, bienvenido. Mañana tenemos tú y yo una cita. Bueno, mañana me voy a reunir con... Mañana, sí, a ver, te lo he apuntado ya. Espérate que, lo, que me asegure que lo tengo apuntado. Sí, aquí te tengo. Porque mañana también tengo más reuniones con más gente de, de los imparables. Hola, Pilar, bienvenida. Hola de OCA, OCA Comunicación, Arras, Diseños, Exclusivos, Multimarca. Eh, Pilar, buenas, Graciela, Marcela. Ahí el, falta el, el directo. En Instagram, Juan, en Marcela. ¿qué sería, ¿Qué sería de mí sin Marcela recordándome el directo en Instagram? Madre mía. A ver, uh, voy a hacer el directo. Directo. Vale. Muchas gracias, Marcela. Gracias por avisar. En nombre de todos los que nos siguen a través de Instagram. Me hace gracia como Instagram te, te, te avisa de que enviará una notificación a algunos de tus seguidores. A algunos, ¿eh? No a todos. Que manda, manda narices. Uh, no, no, Pilar, por favor, no te disculpes. <risa> no, Marcela, tú eres un, un genio, una genia. ¿Una genia? Venga, va. A ver, ¿esto está en directo o no? Hay demasiadas personas en directo en estos momentos. Tras esto, no lo había visto nunca en Instagram. Me acaba de saltar una notificación de hay demasiadas personas en directo en este momento. Qué barbaridad. A ver, lo voy a volver a intentar. Qué barbaridad. Demasiadas personas. No crear en directo. Impresionante. Demasiadas personas están en directo. ¡Wow! ¡Increíble! Nos acabamos de pasar Instagram, chavales. <ríe> <No>. <ríe> Madre mía, no podemos, no podemos. Eh, Marla está bien, Marla está en el quinto en el quinto cielo, en el quinto sueño, porque como no, como está todo el día acompañada, nunca se, nunca se queda sola, pues estábamos contentísima. Estivali, eh, Marcela, eh, pico para, hora pico para los live, ¿eso parece? Pues nada, bien, nosotros estamos aquí, bien, estamos, hombre, Yolanda, bienvenida, nosotros estamos aquí y estamos tan a gusto. Bueno. Eh, ya sabéis, estamos ya. Hoy sí que hace una semana. Hoy, hace una semana, empezábamos eh, nuestra andadura con el tema de, lo, de los imparables. Eh, ya, ya me estoy arrepintiendo, <ríe> no es broma. Pero, pero oye, que nos, nos queda tela, eh, Nos queda tela por ver. Eh, hoy vamos a hablar de algo que a mí me parece, pues. Como todo lo que hablo yo, me parece muy interesante porque estoy encantado con todo lo que digo y todo lo que hago porque me, me encanto, es un, soy, soy mi mejor amigo. Y, y pero no, en, hablando en serio, sí que vamos a hablar, creo que estamos llevando una, una correlación bastante buena sobre lo que hemos visto y lo que vamos a ir viendo. Creo que hemos hecho bien en no ir directos a la venta o directos a las técnicas de marketing o directos a tal, sino a planificar muy bien el, el negocio. Yo creo que lo estamos haciendo bastante... Buenas, Diana, Carolina, bienvenida. Lo estamos haciendo bastante bien. Entonces. Antes de nada, hoy es lunes 23 de marzo y lo que quiero es que me digáis cómo estáis. Ya sabéis, imparables. Quiero saber cómo estáis, cómo lleváis estos días de confinamiento. A mí me empieza a poner un poco nerviosito la gente que se salta la cuarentena a la torera y que van de dos, en dos por la calle y que va, se pasean con una barra de pan bajo el brazo. Me pone un poquito nervioso porque tengo este carácter eh, castigador y no lo puedo evitar. y no, Es muy duro ser yo. Ya lo decía el otro día en Instagram. Es muy duro. Pero bueno, me gustaría saber cómo estáis. ¿Estáis de ánimo? ¿Estáis contentos? ¿Estáis contentas? ¿Felices? ¿Es el mejor día de vuestra vida? Bueno, es pronto, son las 7 todavía. Vamos a ver cómo avanza. Venga, decídmelo en el chat. A ver cómo estáis. Muy motivada, Marcela, genial. Ramón está bien, estamos bien, ¿eh? estamos bien. Somos amigos, ¿no? estamos bien. Hoy mejor que ayer, muy bien. Javier, me alegra, me alegra saber eso. Y peor que mañana, porque mañana vas a estar, vamos, increíble. Mañana vas a estar increíble. Eh, venga, ¿qué más? ¿Cómo estáis? Decídmelo. Que sepa yo un poquito de vosotros también. A ver, por ahí dice, eh, Diana Carolina, estamos bien y veo que la gente no se queda en casa. Y si, y si veo que la gente no se queda en casa. ¿Estamos bien? Y si veo que... Vale, a ti también te pasa, ¿no? Genial después de dar clases de yoga en directo hace un rato. Uy, ¡Qué maravilla, Paco! ¡Qué suerte! Eh, tú, madre mía, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis los mensajes de golpe? Me han despedido, estoy aprovechando para formarme al máximo. Muy bien, Santiago, pues lo mejor que puedes hacer. Es, es, es un muy buen momento para formarse. He sobrevivido a hacer la compra para los próximos 10 días. <risa> ha sido con mascarilla y con guantes. Llevabas el condón puesto, como te recomendé. Es muy importante, que hay mucha gente ahí en el, en el supermercado. Pilar, pues en Menorca también hay quien se salta el confinamiento. Qué rabia da, ¿eh? eh, eh bueno, estoy cosiendo como una loca, haciendo mascarillas y aprendiendo mucho. Muy bien, pues muchas gracias por, por contribuir con las mascarillas. Todavía no me he puesto yo una. Eh. Ni la contractura con la que he despertado hoy me para a tope. Uy, qué bien. Mis vecinos no paran de recibir visitas. Pff, qué mal, qué mal. Pero en general, bien, manteniendo la calma. Muy bien, muy bien. Buenas, buenas, Julio. Bienvenido. Bueno, pues me alegro de que estéis bien. La verdad es que casi siempre voy a intentar otra vez lo de Instagram. Casi siempre me estáis diciendo, por no decir que siempre, me estáis diciendo que estáis, que estáis bien. Y eso está muy bien. Estoy intentando lo de Instagram otra vez. Estamos en el directo. Bueno, la primera vez, chicos, en Instagram que mmm, el propio Instagram me ha dicho que no podía conectarme porque había demasiada gente en directo. Había cola. Esto parecía la cima del Everest. Bueno, vamos a hablar de... Mmm, Ahora sí... Vamos a hablar de lo que nos atañe. De, os lo he puesto en el, en el mensaje de cómo rentabilizar eh, un, un infoproducto al máximo. Que esto suena como muy... pero es cierto. Eh, aquí hay una parte de mentalidad y esto, este tema, y esto se lo decía a Yolanda, estábamos reunidos hasta hace un rato y se lo decía a Yolanda le, le he dicho, digo, bueno, te dejo que que entro al directo de imparables a las 7 y todavía no sé de qué voy a hablar. Pero, pero a raíz de una nota de audio que me estaba mandando con, con un cliente y tal, empiezo a pensar en, en la importancia que, evidentemente, la importancia de la, de la mentalidad de negocio cuando emprendemos online. Porque, y esto me ha pasado, y lo comprobamos el otro día que me preguntabais, por ejemplo, no me acuerdo si era, si era Paco o quién me preguntaba, eh, ¿qué? ¿Qué herramienta usas para los webinars y cómo usas para los, de, para los mails y tal cual? A menudo se nos va un poco la atención a, los, a lo que son, pues eso, las herramientas, cuánto dinero metes, cuánto tiempo llevas en esto, pero a ti que te ha enseñado, quién ha sido tu mentor. Eh, todo, eso, todo eso hace y todo eso suma. Evidentemente es importante, pero la... La, la clave está siempre en la mentalidad, ¿vale? Y esto a mí me lo explicaron, siempre me pone la persona que me, la, me lo explicó siempre me puso, siempre me ponía el mismo ejemplo. que Estoy pensando todo lo que voy a decir y se me atascan las, las palabras. Y me decía, ¿por qué cuando salimos de la universidad, habiendo recibido las mismas clases por los mismos profesores, hay quien acaba eh, pues detrás de un mostrador y hay quien acaba llevando una empresa? Y no digo ni que uno sea mejor ni peor, sino que cada uno acaba de una forma distinta. Es la mentalidad, es la forma de ver las cosas, es la forma de enfrentarse a, a, a ya no a las adversidades, sino a, a los objetivos. Tienes un objetivo y cómo lo llevas, cómo lo haces, cómo, cómo te planteas. Porque hay gente que tiene objetivos, hay gente que tiene sueños y no hace nada, absolutamente. Entonces, eh, con el tema de los infoproductos, que ayer ya me estuvisteis diciendo en la sesión de preguntas y respuestas que os interesa mucho el tema de la, ventas, la venta de infoproductos, de la venta de cursos y tal, eh, que, que es, un, es, una, es un neoficio muy bueno. Y hay un mercado por explotar. Sí que es cierto que hay mucha gente, cada vez más. Hace unos años éramos muy pocos y ahora hay cada vez más gente, lo cual está muy bien porque se va abriendo mercado. Pero también hay que ser un poquito más, más astuto ¿no? en algunas cosas. Eh, hola, paisajista en tu jardín. Eh, entonces, cuando, cuando tú empiezas a vender un infoproducto, eh, lo que no nos puede cegar es el tema del dinero. ¿Vale? Y lo digo yo que a mí me encanta el dinero, ¿de acuerdo? A mí me flipa, me, ganar dinero me encanta. Es una cosa que me gusta mucho, saber, saber que tengo dinero en el banco, saber que puedo comprarme cosas, saber que puedo comprarme una palmera de chocolate y no miro el precio, ¿vale? Ese tipo de cosas a mí me gusta. Pero lo que no podemos hacer es basar nuestro, nuestro negocio en este infoproducto se va a vender y me va a dar un montón de dinero y voy a vivir con él y luego meteré más dinero y ganaré más dinero y dinero, y dinero, y dinero. Porque es posible que eso nos explote en la cara, ¿vale? Y recordar la regla de oro en la cara no. Entonces, lo que tenemos que tener en la, la cuestión de la mentalidad que os decía, eh, lo que tenemos que entender es que el eh, tener un infoproducto a la venta, sobre todo en venta automatizada, que es como lo tenemos todos o como lo deberíamos tener, por lo menos, evergreen. Evergreen significa que es accesible en los 365 días del año. Eh, tiene muchísimas más ventajas que el propio dinero. Y esto os lo he dicho ya antes. Eh, tiene la ventaja de la comunidad, tiene la ventaja de la visibilidad, la autoridad. Tiene la ventaja de... de de que realmente te sostiene todo el negocio, ¿vale? No solamente en cuanto al dinero. Entonces, tenéis que entender que si tú vendes un, un, un curso barato, que ya hablaremos mañana, por ejemplo, uno man, man, no porque mañana tenemos a, artista invitada, pero eh, sí que algún día podemos hablar de cómo poner precio a nuestro infoproducto. Eh, lo, que, lo que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos un infoproducto a la venta y ese infoproducto no da mucho beneficio, con que pague los gastos, con que sea lo comido por lo servido, ese infoproducto ya está cumpliendo un papel muy importante en el negocio porque nos está trayendo leads calientes eh, gratis. Voy a decir gratis porque, como he dicho, en el peor de los casos, bueno, el peor de los casos no, en un caso muy poco optimista, lo comido por lo servido. Yo meto todos los días 100 euros en publicidad y todos los días gano 100 euros en ventas de mi infoproducto. Y dices, bueno, ¿Para qué estoy haciendo esto? No estoy ganando nada. Esto no es, esto no tiene sentido. Bueno, pues tiene muchísimo sentido porque, insisto, estás captando leads que te están comprando un producto de 100 euros y esos leads están muy, muy calientes para hacerles una oferta, para subirlos en esa escalera de valor que hablábamos, hablábamos la semana pasada. Entendéis por dónde voy, ¿de acuerdo? El, el hecho de que tú estés vendiendo un curso y no te esté dando mucho beneficio no significa que tengas que parar, no significa que ah, esto no me, no me da dinero a la porra todo. No, no. ¿Y qué hay de todas esas personas que están entrando en tu comunidad? ¿Qué hay de todas esas personas que están siguiéndote, que están viendo tus vídeos, viendo tus cursos, leyendo tus textos, leyendo el libro que se han descargado, que están asistiendo a tu evento? Eso es muy, muy valioso, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la parte de, de como os decía, de la mentalidad. Tenemos que tener claro que, que, el, todo, negocio tiene que ten, todo negocio online tiene que tener un evergreen, tiene que tener un funnel automatizado que venda en piloto automático. Eso está genial. Pero no tenemos que verlo como voy a vivir de eso y ya está. Porque entonces, tarde o temprano, ese, ese funnel, ese evergreen, se parará y nos iremos a la mierda. Entonces, lo que tenemos que intentar es que, esa, que ese, ese evergreen, lo que, sea, lo que haga sea costear otras partes de, del negocio. de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Trabajamos muy duro para que ese evergreen funcione y ampliamos la oferta con lo que os voy a explicar ahora, con... La forma de rentabilizar un producto. ¿Os acordáis que os lo decía la semana pasada que decía, eh, si alguien entra en, en tu escalera de valor, o sea, entra, se ve atraído por tu negocio por algo que es gratuito y luego tú le ofreces algo que está relacionado, pero que ya vale un poco, y luego le ofreces algo tal, tal y al final acabas generando un ticket mucho mayor que gratis, que era la, era la promesa con la que entró esa persona. Si tú eh, lo que haces es... Añadir ciertas ofertas, que son las que os voy a explicar ahora, a vuestra venta inicial, eh, la gente que libremente toma la decisión de incluir esas ventas en, esa, en, esa, en ese proceso de compra, lo que va a hacer es llevarse mucho más producto y eso te va a generar mayor beneficio. ¿vale? Y esto es algo que yo estoy practicando desde ya, desde, desde, hace, bueno, desde hace tiempo, pero además lo tengo muy en mente porque es muy importante el rentabilizar. Lo más difícil es que la gente entre en tu embudo. ¿vale? Pero que, que la gente, que, bueno, que recorra el embudo, que la gente haya recorrido el embudo eh, por un precio, como digo, más o menos caro, no nos tiene que importar. Porque si luego lo podemos rentabilizar con las ofertas, esto puede convertirse en, un, en, un, pues, digo, en una rentabilidad muy grande y puede convertirse en un ticket muy alto. Bueno, muy alto. Bien. Entonces, os pongo el ejemplo. Eh, cuando vosotros vais a la gasolinera, Vais a poner gasolina porque salta el, pivo, salta el chivato en el coche, estáis en reserva, hay que poner gasolina. Primera gasolinera, ¡oh! vas a la gasolina, pones gasolina y te vas a pagar. ¿Y qué pasa? Que en el mostrador tienes un montón de cosas muy llamativas, muy de chocolate, muy de revista, muy de llavero, muy de regalito, muy de algo tal. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy fácil que tú cojas y digas, bueno, cóbrame esto también, póngame, vale, me llevo también esta chocolatina que tengo un poco de hambre y me entra por los ojos y me llevo la chocolatina. Tú has llegado por la gasolina, pero te llevas esa, ese producto de añadido porque te lo han pasado por la cara. A eso se le llama Bump Offer. Os lo voy a poner en el. Os lo pongo en el chat. Eh, bump Offer es la oferta que se añade previamente al, eh, al, eh, al, al gesto de pagar, al checkout. El checkout es la página donde se paga. ¿De acuerdo? Entonces. Yo he comprado el curso, que vale eh, 300 euros, pero abajo veo que por 19 euros más me puedo llevar un libro que se está vendiendo por 67 o por 99. Entonces, por 19 euros más, digo, hombre, pues ya que estoy, y lo meto. Entonces, plan, es como esa chocolatina que se pone en el mostrador, ¿vale? Lo que consigo es, eh, básicamente, que, la experiencia del usuario sea, eh, se, se complete porque al fin y al cabo se va a llevar un producto que está muy relacionado. esa van puffer lo que no puede ser es, estoy vendiendo eh, un curso de fotografía y te pongo una van de cómo criar a tu cachorro. ¿vale? Son cosas totalmente distintas, pero un curso de fotografía y te añado una bampofer puffer de eh, cómo configurar tu cámara de cero, a, de cero a infinito en tres pasos, no sé, algo así como muy, muy relacionado y que no esté dentro de ese, de ese curso, evidentemente, va a ser muy atractivo, ¿vale? O tengo un curso de, eh, eh, yo que sé, de inversión en bolsa y lo que hago es meter una bampofer de inversión inmobiliaria. Al que le interese una cosa, le va a, le va a interesar la otra, ¿de acuerdo? Entonces, esa offer está tiene que estar siempre muy relacionada. Tiene que ser de un precio menor. No podemos ofrecer, no te puedo vender un, una moto, o sea, no te puedo ofrecer un utilitario y de bampofer ponerte un Maserati, ¿vale? Porque él no. Lo que tiene que ser es esa chocolatina. o sea si me acabo de gastar casi 100 euros en el depósito, pues una chocolatina de 2 euros no me, no me parece tampoco tanto. Y ya, ya que saco la tarjeta, bueno, pues lo hago, va, y lo meto. Esa es la vanpuffer. Tener una vanpuffer es obligatorio porque eh, si no tenéis un producto que se pueda meter como vanpuffer, creadlo. Cread algo que no esté en el curso, que no esté en el infoproducto, que complemente, que le interese a la misma gente y metedlo porque estáis, como me decía aquel, dejando dinero sobre la mesa, ¿vale? Esa es la primera oferta que tenéis que meter. Y así, de repente, un producto de 300 euros ya se ha convertido en uno de 319 o 320. ¿Qué dices? Jolín, eh, no es mucho. Ya, pero ¿cuánto te ha costado el lead? ¿Cuánto te ha costado que esa persona comprase el de 300? A lo mejor no te ha costado tanto, ¿no? Bueno, pues por ahí vamos. Lo siguiente que tenemos que, que meter es la oferta de upsell La diferencia entre la oferta de upsell y la oferta de DownSell es que la oferta de upsell se realiza cuando ya tenemos los datos de la persona que ha comprado. Me explico, eh, cuando, cuando la persona va a comprar el curso, eh, puede añadir la pofer y llevarse el libro. Y, de, entonces, le da el botón y se va al checkout. Y en el checkout ya vemos que aparece tanto el curso como el, la pofer como es el libro descargable, lo que fuese. Y entonces, ahí es donde tiene que meter sus datos bancarios, su tarjeta, su nombre, tal, tal, tal, para la factura, etcétera, etcétera, y hacer el pago, ¿vale? Y ya está, ya es un cliente, genial, la factura le llega automáticamente, tal, tal, tal. pero ¿Y si, la página de gracias? ¿Y si en la página de gracias le hacemos otra oferta? Ah, amigo, eso es lo que tengo yo, ¿vale? Es, has comprado el curso y yo te digo, oye, genial, muchísimas gracias por comprar el curso. Oye, esto está de puta madre, está súper bien, has tomado acción, eres un tío genial, es una persona, una tía estupenda de, de, de, de acción y eso me gusta. Te voy a hacer una oferta puntual, una oferta de eh, Upsell. Espera, que os lo pongo. Entonces, cuando ya tengo tus datos bancarios, yo te doy las gracias. Yo lo hago con un vídeo porque vídeo marketing. Pero yo te digo, eh, oye, ¿te gustaría, ¿te gustaría añadir a tu compra una mentoría conmigo o una entrada a un evento o un curso más que además vale un dineral, pero te lo voy a dejar muy barato, tal cual? ¿Vale? Pues, en el momento en el que la persona quiere eso, dice, ah, pues, sí, mira, me parece interesante. Le da al botón y ya solo tiene que darle al botón porque ya tiene los datos. Vale, ya tenemos los datos de esa persona, entonces simplemente toma la decisión de comprar y se añade. Y automáticamente la compra queda realizada. Ahí os digo la importancia de la Banpofer y, y, y, y, y el Upsell. No es lo mismo cuando todavía no ha dejado los datos bancarios, que hay mucha gente que se frena ahí, que, que, que le da miedo poner los datos bancarios, los datos de la tarjeta, y luego la oferta de después. La oferta de después, de hecho, Russell Branson... Creo que mete hasta tres o cuatro upsells. En plan de, has comprado tal cual, genial, tal página de gracias. Oye, ¿y ahora te interesaría un libro con una camiseta y él no sé en cuántos? Sí, tal, me interesa también. Vale. ¿Y ahora quieres esto también no sé en cuántos? Por pedir que, que no quede, mientras sean cosas. Que a la gente le interese, que sean buenas, que estén relacionadas con lo que, con lo que ofreces, tú es ofrecer y que luego la gente decida, ¿de acuerdo? Esto es como cuando te compras un billete de avión y te están preguntando que si quieres escoger el, el asiento, que si quieres alquilar un coche ya que estás, que si quieres contratar el avión, el perdón, el perdón, hotel ya que estás yendo a Sevilla, pues, ¿vale? Todo ese tipo de cosas son cosas que hay que, que, que pueden hacer la vida más fácil al usuario. Entonces, ofrecerlas no está de más, ¿de acuerdo? Eh, ahora, ahora voy a las preguntas, ¿vale, Santiago? Eh, entonces, esa es la, la segunda oferta que sí o sí tenemos que meter. Podemos meter hasta dos upsells. Y esos upsells ya pueden tener un precio. Eh, bueno, he dicho hasta dos. Ahora habrá alguien aquí entendido que diga dos, tres, cuatro, me da igual. Yo meto uno. Básicamente porque tampoco tengo tantos productos para, ese, para, para ofrecer. Cuando tengo algo bueno, normalmente lo suelo meter en el curso. Pero entonces, meto ese, metemos ese, ese, ese, ese upsell. Y nos quedaría una última oferta, que es la oferta de Downsell. La oferta de Downsell, que es justo lo contrario, lo pongo por aquí. Downsell. Es la oferta que se le realiza posteriormente, cuando ya ha terminado el proceso de, el proceso de, de venta. Esto se utiliza sobre todo en lanzamientos, ¿vale? Sobre todo en lanzamientos. Con un lanzamiento, la diferencia con el Evergreen es que el lanzamiento tiene una ventana de venta concreta tres días, cuatro días, una semana, da igual, son unos días concretos. Entonces, en esos en ese momento en el que tú estás haciendo una oferta, esa oferta acaba y luego viene la oferta de downsell. La oferta de downsell es casi una obligación eh, moral con la gente a la que, a la que está pensando entrar en tu en tu curso. Porque ellos quieren formarse contigo. De verdad quieren, pero el dinero muchas veces se lo va a impedir. Pues, oye, es que mi curso vale 1.000 euros y no me puedo permitir 1.000 euros para, para contratarte. Bueno, pues lo que voy a hacer es, te voy a ofrecer un curso menor que es mmm, no lo mismo, pero que mmm, persigue la misma meta que el, que el curso eh, eh, gordo, vamos a decir, eh, que el curso principal, y te lo voy a dejar pues, en, un, en un precio muchísimo menor. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que tiene esa, esa necesidad de seguir formándose contigo, de seguir trabajando contigo, esa oferta le viene súper bien porque dice, bueno, genial, cojonudo. O sea, eh, no me puedo permitir el curso completo, pero por lo menos esto me va a permitir seguir formándome, trabajar un poco con esta persona, tal cual, y me interesa. ¿De acuerdo? Entonces, esa oferta se hace posteriormente, se hace pasados unos días, siempre que haya justificación, que haya gente que de verdad te esté diciendo, y es que quiero entrar en el curso, pero no me lo puedo permitir y tal y cual. Entonces, a eso les hacemos la oferta. Ese curso tiene que ser un curso muy relacionado con, con, el, con el curso principal, pero no puede ser lo mismo porque lo que no puedes hacer, es que a la gente que te ha comprado el curso gordo, luego que se enteren que estás vendiendo el mismo curso más barato. Eso es, eh, no, bueno, es que no tiene sentido, ¿vale? Pero yo lo digo por si acaso. Pero tiene que ser un curso menor, en plan de, eh, de curso cómo invertir en bolsa, ¿Cómo, cómo invertir en bolsa, curso super caro, bueno super caro, un curso gordo con mucho con mucha inversión y tal, tal, tal, vale, no me llega el dinero. Bien, pues te voy a ofrecer un curso sobre cómo dar tus primeros pasos en el mundo de la inversión. No vamos a perseguir un objetivo juntos, no vamos a tener comunidad, no vas a tener tanto arropamiento, pero oye, puedes entrar por un puñado de, de euros. Genial. Entonces lo que consigues es como, como el coche escoba en las carreras y recogiendo la gente que de verdad quiere, pero no puede, ¿vale? Y os estaréis preguntando, ¿y no se puede hacer nada más? Claro que se puede hacer más. Eh, cuando la gente ha tomado la decisión de comprarte, no le llega el dinero, le llega la oferta de downsell. Compra el downsell y dicen, jolín, oye, como me gusta esto que viene, tal cual. Le envías un mail y dices, oye, ¿quieres pagar la diferencia y te vienes al curso, al curso grande? Entonces dicen ellos, ah, pues entonces sí, pues ahí te los llevas, ¿de acuerdo? Eso sería un poco el... Sería un poco el, el tema. Exacto, sí. Ofrecer, ofrecer, ofrecer. Dice el padre de, de Matilde. Eh, eh, al fin y al cabo es siempre que tengas tantos productos. Eh, la semana pasada hablamos de la escalera de valor. Pero hay que tener en cuenta que todo tiene que estar relacionado y que hay un momento para cada persona. ¿vale? No, es, no es ofrecerlo todo de golpe ni ofrecerlo a, al mismo cliente porque a lo mejor el que está con la parte gratuita no le interesa tanto. Hay que definir un poco esa, es como que tenemos la, la, la escalera y cada peladaña de la escalera tiene sus ofertas, ¿de acuerdo? Um, que sí, Estela, Estela. ¿Estela? ¿Nerea? No, Estela, Estela, sí. Oye, os estáis suscribiendo a mi canal, qué guay, ¿por qué no nos suscri suscribimos todos ya a mi canal? Venga, vamos a suscribirnos a mi canal. Venga, ahora, que vea yo, me saltan las notificaciones, que vea yo cómo suscribís a mi canal de YouTube. Darle ahí abajo, suscribir, venga, que os vea yo. Vamos a ver, venga. Tengo, eh, tengo todo el día. Tengo todo el día. Lourdes, no te preocupes. Eh, de hecho, Lourdes, mañana creo que nos vemos. Ves, eh, Estela se ha suscrito. Ya la veo. Ves, un saludo para Estela. Voy a mandar un saludo a todos los que suscribáis. Maldita sea. Estáis ahora aquí. Diana Carolina. Eh, pues no me ha salido el de Diana Carolina. Diana Carolina es, es que mentira. No se ha suscrito. Está mintiendo. <risa> Me alegra que te guste. Estival, yo pensaba que te gustaban todas, pero en fin, no pasa nada. Bueno, entonces nada, resumiendo. Y ya paso a las, paso a la, a las, a las preguntas. Estoy suscrita con mis dos cuentas. Mi mía mi, mi, por paisajista, vale, genial. He estado suscrita, lo habría jurado. <risa> no, no, no, no. Sois sois sois, no, sois, sois una panda de, de, de, de embusteros y de embusteras que no, no se puede. No me puedo fiar de vosotros. Bueno, eh, en nada, entonces simplemente eso, que cuando hagáis un lanzamiento, cuando preparéis un curso, siempre que tenéis que tener pensados, ya hablaremos más de contenido del curso, de qué incluir en el curso, de cómo ponerle precio, ese tipo de cosas, pero tenéis que tener en cuenta que hay que tener ofertas siempre para amortizar a esa persona. Ya no solamente el, el, el que te compren un curso de 100 euros, sino que se lleven el de 19, se lleven el de 97 y luego la, tal, ¿vale? Y que los que no se han llevado el de 300, pues que se puedan llevar el de 119, ¿vale? Eso es importante, pero insisto, esto es un ejemplo para que entendáis la importancia de la... No, perdón, la importancia de la de cómo funciona un negocio online, lo que os decía antes de la mentalidad, la importancia de traer leads de generar visibilidad, de generar autoridad. Porque luego llega un de todos esos leads que dices, es que estoy vendiendo cursos a 100 euros y no me da la vida y con, no gano dinero, tal cual. Y de repente de esos que te han comprado, uno de ellos te dice, oye, yo te quiero contratar. ¿Y qué cobras? ¿25.000 euros, 20.000 euros por tu servicio? Pues yo lo pago porque yo quiero trabajar contigo, tal, tal, tal. Y de repente te amortiza todo lo que has hecho. ¿vale? Y eso sucede. Eso es lo que pasa cuando tienes publicidad funcionando cuando tienes un negocio automatizado y cuando tienes eh, un movimiento constante. Lo que no podemos hacer es lanzar algo y que empiece a entrar la gente y, como no llegan las ventas, pues decimos, bueno, pues, ya está, pues, no, no funciona y ya está, me retiro. Porque, entonces, eh, estamos, estamos desperdiciando mucho, ¿vale? Es como tener un restaurante y tú estás empeñado en que lo que quieres es vender el plato delicatessen y tal y te están comprando el menú del día. Bueno, te están comprando el menú del día, ¿de acuerdo? Piensa en eso, ¿vale? Um, que tengo dos canales. Ay, ¿tengo dos canales? Ah, puede ser. A lo mejor lo estoy haciendo desde el personal. Me cago en la mano. Qué mal. <ríe> sí, es cierto, es cierto. Vale, pues me he equivocado. Tengo el de, el, de, el personal. Madre mía, qué desastre. Bueno, pues nada, coger este vídeo y me lo, llevaré para, me lo llevaré para el otro lado. Oh, qué desastre. Qué cabeza la mía, qué cabeza. Menos mal que me lo habéis dicho, Juan y, no, que me lo ha dicho? Me lo ha dicho Carmen y me lo ha dicho Samantha. Madre mía, qué desastre. Sí, es que he estado haciendo una prueba con, con Zoom antes y me he puesto en el canal secundario que tengo ahí que no tiene seguidores ni tiene nada. Y me y, Oh, madre mía, qué desastre. Bueno, pues, nada, nos olvidamos. No os preocupéis. Eh, vale, dudas y preguntas con esto. Venga, chicos, y vamos terminando. Nada, nada, no suscribáis. No suscribáis a este canal, que, que este, este, este no es. <risa> eh, no, no mentíais, es verdad. Aquí estaba, estaba yo er errado. Así que nada, no os suscribáis. Eh, claro, por eso me está diciendo, pero si ya estaba suscrita, si ya estaba suscrita. Claro que si estaba suscritos es que he sido yo que lo estoy haciendo desde donde no toca. Claro, eh, qué mal. En fin, a ver, dudas. ¿Cómo harías el funnel de un producto gratis? ¿Otro de 3 euros y otro de 10? ¿Para qué? ¿Un producto de 3 euros? Qué, qué, hor qué horror de eso, Cora, de verdad. piensa Dale más vueltas. ¿Cómo vas a hacer un producto de 3 euros? 3 euros, es que no merece la pena ni hablar de ello. O sea, ¿cómo vas a vender un producto de 3 euros? O sea, mínimo vete a... Uh, a ver, el tu tripwire como mínimo deberían ser, pero el tripwire que, que no es nada, que no lo haces para ganar dinero, o sea, el, el debería ser como mínimo son 9, 19 euros, algo así. Y luego ya un producto te tienes que ir mucho más, es que eso es muy poco. Ya está cancelado, <risa> vale. tampoco pasa nada. Lo que pasa es que este canal lo tengo nada para, para mis cositas, no, no, no publico nada. Um, A ver, me preguntabais antes, eh, el, a ver, Juan, yo tengo mi propio equipo y tengo personas en el equipo que me hacen la web, tengo personas que me hacen las automatizaciones, que me hacen el, en las campañas de Facebook. Antes me lo hacía todo yo. Y de hecho, la, los diseños de mi web, casi todos son míos. Los buenos son míos, los malos no son míos. Pero, pero, claro, llega un momento en que tienes que priorizar. También hablaremos del tema de delegar y de crear equipo y todo eso, porque si lo hiciese todo yo, vamos, estaría a mitad de camino todavía. Um, tengo dos canales de YouTube. Madre mía, qué mal. Alberto, bórrate, no te suscribas. Gaby, borra, borraos. No os suscribáis, borra suscripción de este canal. <risa> Matilde Matil es Fadejo. Madre mía, no voy a acabar. Estela lo dice. Yo ya estaba suscrita. Um, a ver, que tenía por ahí alguna duda. Sí, aquí, Santiago. ¿Qué piensas sobre Hotmart y Chable? ¿Los hace como Emberpress y pueden aplicar estrategias de venta a algunos de estos programas? Insisto, no nos centremos en las herramientas. Centrémonos en los productos, las personas y las estrategias de venta y no en ese orden, En ese orden. primero la persona, luego el producto y luego la estrategia, ¿vale? Eh, yo no tengo ningún problema con Hotmart, y Itchewel, tal cual, yo tengo mi propia academia y a mis clientes les creo su propia academia porque eh, ¿para qué darle dinero a otros cuando puedes tener todo para ti? Y si te pagan 100 euros, que sean si no, los 100 euros para ti, ¿vale? Y todos los leads son tuyos y no sé. Yo no he usado en la vida Hotmart. Eh, me llegué a dar de alta, pero no llegué a hacer nada. A, a lo mejor me estoy perdiendo algo muy bueno, no lo sé. Y Techable no lo he usado en la puñetera vida, te digo la verdad. MemberPress lo estuve usando, pero ahora ya nos pasamos a otras herramientas. Pero es, es que da igual las herramientas. No, no vas a triunfar más o menos, no vas a vender más o menos por usar una herramienta u otra. vale sí que hay una que, que sí que recomiendo, que es Handsome Checkout, el Checkout Guapo. Eh, que, que te hace un checkout como muy aseado, muy bonito y que funciona muy bien. A mí, yo lo noté. En cuanto lo, lo instalamos, las ventas se, se notaron. Eh, Alguna estrategia, para hacer, las estrategias no, no se hacen en ningún programa, eh, Santiago, ni en Stripe. Stripe es una pasarela de pago, no. ¿Cómo voy a hacer una, una estrategia con una pasarela de pago? Piensa en eso. Las estrategias se hacen con un papel, un lápiz y ya. Y, y defines en plan de, mira, les voy a ofrecer esto, esto este precio, este tal, este cual, no sé, Y luego eso lo construyes con herramientas que da igual unas que otras. Pero lo que tienes que pensar es, ¿qué es lo que vas a hacer por la gente? ¿Cómo les vas a ayudar? ¿Cuánto les vas a cobrar por ello? ¿Y cómo, y cómo se lo vas a ofrecer? ¿En qué, qué, en qué secuencia? Y ya está. Um, venga, más dudas, más dudas. La mentalidad fundamental, dice Yolanda. Yolanda lo sabe. Yolanda lo sabe. Eh, porque vivo en las afueras del pueblo. Nada, vale, genial, pues ya está. Eh, pero los gastos de tener tu propia academia no compensan con lo que pagas a otros. No. A ver, eh, yo, yo siempre recomiendo eh, plataformas cuando estás empezando, cuando tienes, te agobian los gastos y tal cual. Pero claro, cuando empiezas a vender bien, imagínate, si vendes eh, 10.000 euros. Que no es una cifra difícil de conseguir. Vendes 10.000 euros al mes de, en cursos, eh, que te quiten el 10%, son 1.000 euros. Pues, pues bueno, con esos 1.000 euros podrías hacer, podrías incluso pagar a alguien, ¿vale? Para que te lleve la página web. No, no, no, no, jornada completa, pero, ¿sabes? No no, no estamos hablando de pocas cantidades Pues, imagínate si vendes 20.000. Imagínate si vendes 30.000 euros en, al mes. Pues, un 10% empieza a picar, ¿sabes? Entonces, ahí es donde a lo que me refiero. No, no, siempre hay que. ¿Ves? Yolanda, Yolanda lo sabe. A mí, no me hagas caso a mí, haz caso a Yolanda. Estivaliz, el mantenimiento informático, lo que no se te dé bien, delégalo. Busca una empresa que te cobre por horas y le dices, oye, a mí me llevas esto, por tanto, tal, tal, tal y te olvidas. Es que es dinero mucho, muy bien invertido. Vale. Alberto, escribe el nombre de quién. Eh, ayer hablaste del producto y creo que es fundamental. Ah, vale, chicos! Pues ya está. Oye, llevamos aquí media horita. Están contentos? Habéis compartido ya. No, mira, sabéis qué os digo. Hoy no vamos a hacer, no vamos a compartir eh, mi foto. Bueno, compartir la foto si queréis, vale. Pero hoy yo lo, que lo que os quería pedir es que vayáis a mi última foto de Instagram y le des like, porque hablo precisamente del movimiento de imparables. Se quedó la foto ahí como colgada y yo. Digo, qué raro, digo, si somos aquí 800 personas todos los días en directo, ¿cómo es posible que no, que no tenga apenas visualización? Entonces vamos a mandarle un mensajito a Instagram. Quiero que entréis en rom, en, lo voy a poner por aquí, Instagram, a ver si soy capaz de escribir, .com. Romera com, y me vais a buscar la última foto y le vais a dar like y le vais a dejar un comentario. Hashtag imparables, yo vengo del directo, lo que sea, yo, que, lo, yo, que yo lo sepa, ¿de acuerdo? Quiero ver esa interacción para ver un poquito que hay gente al otro lado, ¿de acuerdo? Que estoy yo aquí, que, que tengo aquí mis muñecos, tengo aquí mi libro de tetas. No sé si lo habéis visto, que tengo un libro de tetas ahí. tengo Chicos, eh, lo dicho. Yo ya le había dado nada, nada, pues eh, darle si le pues déjame un comentario, Lourdes, no te preocupes. Like, comentario, me seguís en Instagram, lo que queráis, ¿vale? Vale, chicos, los que estén en Instagram, ya sabéis que os quiero mucho. Eh, a, a todos menos a uno, ¿eh? ya lo sabéis. Vale, <ríe> chao. Chao a los de Instagram. Ay, no soporto a la gente de Instagram, eh, no puedo con ellos. No Mira no mal que ya está. Vale. Os veo mañana a las 7 y mañana tendremos estrella invitada. O sea, mañana estaré yo, pero habrá otra persona hablándonos de otra cosa. Y empezamos con el, la ronda de profesores invitados. Esto va a ser muy guay. Y como diría Ventura.